Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo a ah, mi canal. Y hoy nos encontramos en una nueva video reacción de algo bastante diferente a lo que traigo normalmente. Así que vamos a reaccionar a un canal de YouTube que es inglés. Los chicos van a casa de gente que necesita ayuda porque les pasan cosas paranormales en su casa. Ya sea eh, les aparezcan muchas cosas. Así que hoy vamos a reaccionar a uno de sus vídeos. Espero que os guste este vídeo y yo creo que sin más dilación que comience este vídeo. Ya sabéis que tenéis mis redes sociales por la descripción, tenéis mi Twitter y mi Instagram. Mi correo también por si me quieren enviar cualquier otra cosita. Así que sin más dilación que comience este vídeo. Pues bueno chicos, ya tenemos el vídeo por aquí. Vamos a darle al play y a ver qué pasa. Y 3, 2, 1. Está en inglés como he dicho Así que Vale, como que tienen que dormir En esa casa, a ver si pasa algo Y han dejado las cámaras por toda la casa Vamos a ver, buenas noches Vale, está bien Lo básico lo entiendo, luego ya Nos vamos a dormir Vale Esa es la chica de la casa Supongo, ¿no? Y esa es su, su habitación. Vale, son las 2 y 34. Y eso es el, el hall, el, el pasillo. Vale. Bueno, ya se habrán dormido, supongo. Ostras. ¿Qué? O sea Vale, acá ¿Eso qué es? ¿Una mujer o una niña? ¿En dos horas? ¿Dos horas? No, bueno, sí, dos horas ¿Ha pasado? O sea, ¿ha aparecido una niña? Vale, tercera planta Dios, con tercera planta la casa, madre mía ¿Cantando? No tiene la voz no muy no muy aguda, ¿no? O sea, tiene más, más voz de de mujer mayor, que Plan, no sé. All Son las you Vamos a mirar so las so cámaras, okay? So. para a la mujer. ready to review the footage from last night. Yeah. Okay. Okay. Vale, van a mirar la la eso de la okay, cámara, so cuando vean okay, todo. So looks like not much is happening in our room or your room or the hallway. Check on the area where the noises were coming from. Acaban de ver todo lo que va a pasar, o sea. Okay, uh, Chester, how about we go upstairs and try to see what's going on in that area, dude? Let's go. Van allá a la, a a la, la escalera okay. a ver qué pasa, ¿no? Lo que entiendo. Sí, creo que sí. Ojo. O sea, están buscando a la chica a ver dude, si the está. Locked, but there's nowhere she could have came from. Come here, look at this. Encontraron algo. Yeah, but bro, It's blocking the doorway. What? The door. The bookcase is blocking the doorway. Let's move this bookcase. O sea, que puso eso como para bloquear la puerta, O sea, no. es tamaño de la puerta justo, ¿eh? en esa puerta? Maybe that's this is where the girl came yo, ¿what is this thing, bro? It's like a metal chest. I don't, I don't get it. Do you think this is the room where that girl could have came from? Dude, what is that? Okay, puede ser un cofre de metal. This is like, an IV, yes, What's this liquid in here? It looks kind of fresh. Bro, it's, it's like dripping. What? Bro, I think this is where she came from. There's a window in here. All right, let's just make sure we put a camera in this room tonight too, okay? Se van a right. quedar otra noche van a poner una cámara okay. ahí. Ojo. Okay, Ojo, so we're eh? gonna leave the house after night one I uh, figure let's come back here too vale, to know no, what's going bueno, on in this place I feel a little bit strange mío. after watching that footage from last night but let's just pick up in like 12 hours or so does that sound good yeah let's just do that okay all right amber let's go fueron a la casa saiddia Head. Okay guys, so while we're joining the house right lo now lo for ha? night two, uh, after what we saw from the footage from the first night, we really want to figure out what's going on in that house. Dude, I'm still freaked out about that girl. Alright, so we just got into the house. Right, <laughs> so dos, to go back yeah. in? Wait, oh. can we please not go back in? I really don't like this. What's wrong? I just, I don't like the idea that someone could be in there watching me. Okay, well, we'll just go in there for tonight, and if you really don't want to stay, you don't have to, okay? Okay, let's go vale, se van, ya van a la, a la casa. Están preparando ya las cámaras, ¿ya? Okay, look, bueno, Cameron, ya estaban, ya were la han right. preparado. So yeah, I think it could have been like a homeless girl or someone staying here because they thought it was abandoned. ¿No right? Uh, no. I, I, ¿Qué so. you su tío, ¿no? Ángel no, es tío, ¿no? Okay, uh, we'll review the footage tomorrow morning. ¿Qué pasa con Can el tío? I... Dude, why was she acting weird vale, ya she not telling us something? supongo que habrán puesto la Dude, cámara I'm en la sala esa que se encontraron, el líquido de... The... Bueno, el palito ese con no que el líquido, know, eh, uh, Supuestamente lo que... Or... O sea, uh, yeah, normalmente so. lo de... Okay. O el sea, palito the ese con el líquido de sangre, ¿no? Pero ahí no sé si era sangre, no. Yo lo vi más negro, no sé. Segunda noche, vamos a ver... Bueno, ya supuestamente se estarán quedando dormidos. Una y nueve. Ojo, el cofre. Ya pusieron ahí... ¿Ves? Esa ya es la, la nueva habitación donde han puesto la cámara para grabar todo eso. Son las cuatro ya. Ojo. Otra vez, de nuevo. Ojo, va a ir a esa... Qué miedo, qué puto miedo. Mira, y abierto, vamos. A ver. A la verdad, esto es una sala nueva, basement. No sé lo que significa basement, pero. Eso que es un papel. Help me Necesita ayuda ¿Qué? ¿Y por qué? No entiendo nada ¡Ostras! ¿Otro más? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Pero ni se, ni se inmutan Ellos siguen ahí durmiendo No se Ay, la cámara al revés, tiro la cámara al suelo, que eso cuesta una pasta. Pero y no se entera. ¿Qué? Cinco y dos ojos. 5 No se siente bien en esa casa. ¿eh? Can you put on your sunglasses? I'm filming. Yo, I just woke up. Something doesn't feel right about this. House, Can you go wake up Amber? I'm gonna go set up the footage on the computers. Okay. okay. Go wake her up, please. Here, here's a camera. Yo, Amber, your door's stuck. Uh, we gotta, we gotta get up. We gotta review the footage. Amber. Okay, whatever. ¿Dónde Amber? ella estaba, como, acting no quería venir. Ok, Vamos a ver ¿Whatever No hey, sé qué significa Ojo, Estaban ya revisando las cámaras Dude, look. Ojo, de nuevo Es la misma chica, bro Wait, wait, espera Mira, ella va a algún lugar ¿Dónde está? ella? hombre ¿Vale a ver cuando saca el papel Diciendo ayuda? ¿Está escribiendo? Sí, creo que está escribiendo algo y sale el otro. Vamos a ver cómo reaccionan cuando salga la otra persona. O sea... Ahora va a salir la otra persona. Vamos a ver cómo reaccionan estos dos, ¿eh? Es go hay algo en la parte ¿Qué es eso? Bro, what is that thing? What the hell is that, dude? Bro, we gotta check on where this thing came from. Dude, I don't like this. You think it's still here? I I don't know. Let's go check on it. Come on, let's go. Okay. Van ahí para abajo o oh, para arriba? No sé dónde está. Supongo que estará abajo, ¿no? Tiene pinta de sótano, algo así. ¿no? A lo mejor, a lo mejor basement es sótano. Pero no, no. Sí, tiene pinta. Bro. knocked on our camera. What? What's down here? Dude, did you hear that? ¿Es Bro, ¿no? Ok, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, la chica eh, creo que está sufriendo por alguien o algo. No, bueno, por alguien, ¿no? Me las... la ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No. corre corre por dios corre por dios ay dios corre corre corre corre corre, corre, corre, corre, corre. corre sal, sal, sal, sal, sal! ¡Corre, corre corre corre por Dios! ¿Pero corre ahora la casa con la casa? Ven de la casa por favor. ¿Dónde corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre Pues bueno chicos, no sé lo que ha pasado O sea, eh, les persiguió Como que se quedó encerrado con la chica en el cuarto Y les siguió hasta afuera Y los chicos se tuvieron que ir de la habitación de, Bueno, de la habitación no, de la casa Obviamente porque tampoco es plan de que se queden ahí peleando contra el hombre ese De todo saber que le puedas Así que chicos, espero que os haya gustado este Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo como a mí Porque a mí me ha encantado este vídeo La verdad que me gustaría reaccionar a más cositas de estas Porque me gustan las cosas de miedo Así que, tenéis mis redes sociales por la descripción Y espero que os haya gustado como siempre el Like, suscribiros y hasta la próxima